Hola fíferos. bienvenidos a un capítulo más de Road to Division 1. Aquí vamos a abrir este sobre con... Y nos va a salir... ¡Uy! Ruiz. Ruiz, el de Costa Rica y el hermoso Peralta. ¡Qué jugadorazo! Mira el hermoso, el América. Vamos a ver cuándo lo podemos ocupar. Ruiz, no sé cómo venga, viene bien los movimientos de habilidad. Y lo demás, pues, poco interesante, salvo el señor del bigote chistoso, pero... Mm, nada, nada muy... Muy especial. Pues bien, para los que tenían dudas de cómo estoy jugando, esta es mi escuadra actual. Tenemos ahí a Ashkali adelante, a equipo ahí en la, en la banca, su ahí de Irlanda del Norte. Y una delantera conformada por, eh, por talento francés, ahí Por ahí lo tenemos eh, adelante, junto con sus amigos franceses que ahí se parla el entre ellos. Y este es el siguiente partido, el primero de la División 7 de la temporada número 7, y nos toca un equipo bastante sólido, Piqué atrás, Xavi y Iniesta ahí en el medio campo con James, y adelante Mansukich junto con chiya esa sonrisa de oro, esa sonrisa que, que deleita a todos, y vamos contra Tamales For You, este jugadorazo yo creo que ahí de, de Zacatepec, no sé qué parte del estado, dice es Tamales For You, vamos a empezar el partido, aquí la tocamos para benedetti y Benebed pasa uy, autogol, ¿De qué te vas a disfrazar, Xavi? ¿De qué? Y empezamos ganando este partido con una pifia pff, horrible, horrible de Xavi. No puede hacer nada ahí, Marcelito, pan y vino. Y se mete hasta el fondo, papá. Mírate tu rostro, Xavi. Empezamos ganando este partido muy duro. Un equipo bastante sólido y muy rápido. Recuerden que mi equipo no es tan bueno como esas escuelas aquí. Se va a Chicharito, se quita uno, se quita dos. Se acordó de cuando estaba en Manchester. ¡Portero! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y nos hicieron el uno a uno ahí en ese gol a la Chicha Style. Totalmente, le faltó meterlo con la cara. Aquí la tiene Sunderland. Se quita uno, se quita el otro. ¡Tírale, pégale, papá! ¿Para dónde? Voltea a ver la portería, oye... No puede ser lo que se acaba de perder Sunderland. La falló terriblemente. Aquí la toca. Chicharito de tres dedos. La toca para Xavi. ¡Xavi le pega durísimo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo nos hicieron el segundo! Y la verdad, nada que hacer. Dos contragolpes, dos goles. Así es el fútbol. Pero aquí viene el héroe. y ¡Tu corazón! ¡Tu corazón, cali, Sí, dile que sí a la gente. ¡Papá! ¡Papayón! ¡Qué golazo raso! y lo van a abrazar. El caballito, el caballito lo carga ahí. Y vean el pase de Sutherland, este amigo de él de Irlanda. ¡Y zúmbate, papá! Ahí pegadito, raso, miau, lamiendo el pasto, la pelota. Un golazo de este artista del gol. Corazón de oro. Y aquí la tiene Hernández. ¡Hernández le pegó! Y el portero, qué partido tan malo de mi portero. No, no, no, ni la volteé a ver, brother. Este es un golazo horrible, no pudo, no pudo hacer nada. Aquí la toca mal, la toca mal Scali. Un despeje, la recupera Scali para Guignac. Guignac, Virgelopa, y es gol. Un golazo de Guignac. Y por lo pronto está 3 a 3 este partido de locos, de ida y vuelta. Eshkali para Guiñac, su nuevo compañero, ahorita está en la banca mi cuate Eder, ahí está reposándolas, porque Guiñac quiere ganar son... Mira, el. Él... ¡Uh! le pegó con la uña, le pegó con la uña, ojalá se las haya cortado porque si no se le rompió una uña aquí a André Piak y Guignac. Qué buen gol, ahí esquinadito, aquí un tiro de esquina... ¡Ah, ¡Piqué! ¿Dónde está la Shaqy? ¿Dónde está la Shaqy, Piqué? No tiene fortuna en ese tiro de esquina Aquí le roba Guiñac, se está acabando el partido ¡Se quita uno! ¡Le pega de tres dedos! ¡Golazo! ¡Grítalo, Guiñac! ¡Grítaselo a la gente! ¡Dile, aquí estoy! ¡Me llamo Guiñac! ¡Conóceme! ¡Conóceme! ¡Te estoy dando el triunfo! ¡Uy, qué golazo! ¡Ahí le pegó de tres dedos! ¡Mua! ¡Ahí en la esquinita, papá! Nada que hacer para Bravo Que se estira, pero no llega Y André Pierre Guiñac... Ahí me da la victoria el 4 a 3. Y es todo amigos. Nos vemos al recalentado de Tamal para la próxima semana. ¿Cuál es el 2 de febrero del niño? Del niño de la rosca. Y gano el partido 3 a 0. Gran inicio en este primer partido de la temporada 7 contra Tamales 4 You. Un gran jugador, la verdad. Muy buen partido. Y seguimos ese segundo juego. Qué bárbaro. Qué equipo. Qué equipo. Vean eso nada más. Me dio miedo cuando empezó el partido. Ahí Suárez, ahí Bale, ahí Neymar, ahí Moluquita, Madrid, narices Iniesta, cross, cross, Jugador de la semana, Godín Un equipo de miedo Y se llama Tuzlau Tuzlau, este jugador eh, Con el Chelsea, los escudos, ahí está mi, mi escuadra, el equipo De ensueño, de Cerecero FC con el Scully Que empieza aquí, le toca a Sunderland Para Guiñá. ¡puy! Hay que meterlas, en estos partidos Sí, hay que meterlas, niñi. Y la tiene ahí Gibbs la toca, un recentro ahí chuscado, le queda el rebote para Sunderland. Sunderland, tócala, tócala. Un rebotazo para Moses. Moses, ¿a dónde vamos? ¡Tira a Moses! ¡Golazo! ¡Golazo! Grítalo, Moses, hasta Nigeria. Grítalo hasta Lagos, Nigeria, tu family, brother. Mira cómo se sienta con Scali. Son amigazos ahí en entrenamiento, se van juntos a tomarse un café. Vean lo que hace aquí este hombre, se quita a uno, le dice goodbye, naná y papá, y entre dos saca este tiro, este riflazo que no logra llegar el portero. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Nadie pudo hacer nada y nos vamos 1-0 contra este equipo que es una bestialidad. La tiene, la toca, Soderland, regresa, se le está lesionado, pero pégale. ¡Escale, escale el gol! ¡Uy, rebotero! ¡Gol! ¡El rebotero! Y el 2-0. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Aquí la llegan a tocar. La tiene, la tiene Schkolli y, bueno, se salió ahí este jugador. Y yo creo que ya lo quiso jugar too slow y nos da la victoria automática. Y este es el tercer partido de la jornada. La verdad ya son equipos bien armados, bien, bien, bien elaborados. Con 100 de química casi todos y jugadores buenísimos. Adelante, ven aquí, Lukaku, Oshkar tiene un equipazo este brother a, a, a, la, de, a la delantera y, a, y, a, y en la parte de atrás también eh, con este portero Joe Hart que es buenísimo el Toledo FC eh, lo conocen ahí en su casa pero un equipo muy bien armado que aquí vamos a ver cómo nos fue Sadlerland la tiene, la toca, dice de aquí para allá, toma, te la presto, mía tuya, Ténla, te la presto tócasela, ah, uy, ay, ay Shkali ¡Grítalo, Shkali Créditalo, ¿por dónde pasó esa pelota? Qué jugada y cómo están, cómo están demostrando estos jugadores qué quieren, dónde quieren llegar y a dónde quieren estar. Vean aquí el tiro de Shkali, yo creo que ni la vio con los ojos cerrados, le pegó un testarazo, ahí se le va abajo de las piernas a Joe Hart, el portero de los corazones. Mira, Shkali, camínale, brother, camínale, acabas de meter un golazo. Tiene Scully. Scully contra el mundo. ¡Uy, te... uno, dos! ¡Ay, papá se lo llevó al baile! este jugador de bronce! ¡Corazón de oro! ¡Para Guiña! ¿Qué? ¿Qué pasó a Guiña? La tiene Scali, La toca. ¡Para Gibbs! ¡Que entra! ¡Yo vi fuera de lugar! ¡No! ¡No! ¡Dice nada el árbitro! ¡Gol! ¡Gol! Oh, la agárrala, ¡Vamos por otro! la ¡Ven y se pase! Yo veo fuera de lugar. A ver, ahí me comentarán ustedes a, abajo, pero... La verdad, bueno, una definición muy, muy buena de, de Gibbs. Nada que hacer para, para Joe Hart, que era en Gibbs. Ahí nos da el, el tercer gol. Aquí la pierde increíblemente mi jugador. Y se viene con Toño el equipo. Ahí Lukaku. Lukaku la tiene. Vamos, portero. Tócala. ¡Uy, ¡Oh, Paradón! Paradón. Ahora sí se está reivindicando el portero. La tiene Guiñac. Guiñac, ¿qué hace? La toca. Ahí está cerrando Toca Tócala, Scotty, tu segundo del partido. ¡Un golazo, Shkali! Siempre presente. Siempre los momentos importantes de la vida. Ahí está el amigo de los cumpleaños, Shkali. Y otra desconexión. Y se sale este brother que nos da 9 puntos en los primeros 3 partidos de este temporada 7. La verdad, empezando mejor imposible. Vamos a ver qué nos depara el destino. Estamos ya cada vez más cerca de la temporada número 1. Y de ese título divisional que les da la gloria a Shkali y a compañía. Muchas gracias por ver este video, Fiferos. Y recuérdenlo, pegándole como escoli, y corazón de oro, FIFA la vida.